Hola, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Te imaginas qué sucedería si todos los casquetes de hielo se derritieran? Quédate con nosotros y te lo explicamos. El cambio climático es algo que preocupa cada vez más, y de hecho, ya está trayendo grandes consecuencias a nivel mundial. Imagínate que todo el hielo en los casquetes polares y en todos los glaciales del mundo se derritieran. Esos 30 millones de kilómetros cúbicos de hielo ocasionaría que el nivel del mar se elevara en alrededor de 60 metros. Un estudio del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático demuestra que si se mantiene el ritmo actual de emisiones de CO2 y se agota la reserva de combustibles fósiles, que se estima en 10 billones de toneladas, significará que en los próximos milenios el nivel del mar podría aumentar en unos 60 metros haciendo desaparecer varias ciudades como por ejemplo todo el estado de Florida en Estados Unidos. Esto no sucederá al corto plazo. Si se quemara todo el combustible fósil del planeta, se estima que el continente antártico se quedaría sin hielo en unos 10.000 años. Ken Caldere, coautor del estudio e investigador en la Carnegie Institution for Science de Estados Unidos, habla sobre las proyecciones que revelan que el nivel del mar podría aumentar en 30 metros al final del milenio, con el derretimiento parcial de la Antártida. Esto implica un ritmo de unos 3 centímetros por año, que es realmente rápido. Tokio, Hong Kong, Shanghai, Hamburgo y Nueva York son algunas de las grandes ciudades que se verían directamente afectadas por este fenómeno, y con ello, se dañarían grandes monumentos como la Estatua de la Libertad o los restos arqueológicos de la Isla de Pascua. Pero para el equipo de investigación, la situación es reversible. Para evitar el deshielo de la mayor parte de la Antártida, debemos dejar la mayoría de los combustibles fósiles en el subsuelo, de este modo no usaremos el cielo como vertedero de CO2. Por supuesto que ello significa migrar a nuevas fuentes de energía. El estudio demuestra que si el aumento de las temperaturas no excede de los 2 grados centígrados, el derretimiento del continente helado causaría incrementos del nivel del mar de tan solo unos metros, y esta situación podría ser aún manejable. Un mayor calentamiento global podría impactar en el deshielo y cada décima de grado adicional acrecentará el riesgo de una pérdida total e irreversible del hielo de la Antártida. ¿Cómo podemos colaborar para evitar el calentamiento global? Ayudemos reforestando o evitando reducir las áreas verdes del mundo. Comamos más verduras y menos carnes. Usa productos ecológicos que puedan ser reciclados. Repara y recicla. Cambia a un vehículo eléctrico. Migremos a energías limpias. menos comida. Desplázate a pie o en bicicleta. Ahorra energía. La transición energética es un paso fundamental. Su objetivo consiste en suplir las necesidades de electricidad para toda la población, sin contaminar. Energías limpias o renovables. Aunque estos dos términos suelen entenderse como sinónimos, tienen una característica que las hace diferentes. Por un lado, las energías limpias son aquellas que durante su producción emiten muy bajos niveles de contaminación, ya que no generan gases de efecto invernadero. En cambio, las energías renovables, al igual que las limpias, no contaminan tanto, pero su fuente es inagotable. Es decir, provienen de recursos naturales como el sol, el viento y otros elementos. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La frase que resume la ley de la conservación de la energía, ha acompañado la historia del ser humano. Desde que logramos manejar el fuego, nos hemos vuelto cada vez más expertos en transformar esa energía para aprovecharla. La intentamos extraer del agua y del sol, la tomamos del viento, aprovechamos el esfuerzo de las plantas para almacenar energía química y la buscamos en las profundidades de la tierra pero en los últimos 200 años nos hemos vuelto especialmente dependientes de una fuente de energía única, una que lleva millones de años formándose a muchos metros bajo la superficie terrestre. Hemos construido un mundo dependiente de los combustibles fósiles, solo para acabar dándonos cuenta de que todo lo que estábamos quemando nos ha colocado frente a uno de los grandes desafíos de nuestra historia, sino el mayor, el cambio climático. Las energías sostenibles son la mejor opción en la lucha contra el calentamiento global. Depende de nosotros impulsar ese cambio. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para tener más novedades.